Listo, preciosa. Entonces, el propósito del día de hoy es eh, aprender a planear nuestra semana y sobre todo aprender algo muy importante y es administrarnos. ¿Sí? Si no eres capaz de autoadministrarte, nunca serás capaz de administrar una empresa. No vas a ser entrenador. Sí, porque el emprendimiento requiere muchas habilidades. Una de ellas es autoadministración. ¿Sabes qué significa la autoadministración? No. Pues imagínate que tú eres una empresa. Se llama Paula Jimena González. ¿Cierto? Y esa empresa sí. hay que administrarla. ¿Cierto? Entonces una manera de administrarla es administrar tu tiempo, tus recursos tus recursos es tus habilidades, tus conocimientos, todo lo que tú tienes, hermosa, ¿sí? Uh -huh. Tu fuerza de trabajo, tu inteligencia, tus relaciones, todo, todo, todo, todo, todo, todo. No. Esa es tu empresa, tú eres tu empresa. Si no tienes sí, no. un horario, posiblemente no sabes cómo administrar esa empresa y puedes perder mucho tiempo y pueden pasar cosas como hoy, que me diga, ¿sabes qué? No tuve tiempo. No. Yo te aseguro que después de que hagamos esta sesión Te vas a dar cuenta de todo el tiempo que tienes ¿Bueno, hermosa? Bueno Bueno, preciosura, entonces para poder enseñarte esto Necesito, ¿tú tienes un correo electrónico tuyo? ¿El mío, eh, el, eh, No, es el de mi mamá Bueno sí. Eh, ¿Tú podrías entrar? Bueno, ¿y tú tienes un celular inteligente? No. No tienes un celular inteligente? Bueno, vas a verlo desde el celular de tu mamá cada vez que puedas. ¿Listo? O oh, en tu computador. ¿Listo? En tu computador lo vas a ver. Entonces, vamos a utilizar el de tu mamá. Entonces, vas a abrir el correo electrónico y vas a aprender a compartir tu pantalla conmigo. ¿Listo? ¿Listo? Oh. ¿Sabes cómo compartir pantalla? No. Bueno, hoy vamos a aprender eso, cómo es que se comparte la pantalla. ¿Listo? Haz clic en la parte inferior derecha de tu computador y ahí te va a salir un botoncito que dice presentar ahora. Listo. ¿Listo? ¿Le vas a decir toda la pantalla? Sí. Le vas a hacer clic a donde yo estoy, así como que aparece un recuadro y ahí aparece un recuadro chiquitico, le vas a hacer ahí a clic y te aparece un botón azul y vas a hacer clic en compartir. Sí. ¿Listo? Ya. Yeah. Pero no lo... Ah, ya, listo ya compartió. ¿Listo? ¿Aprendiste una nueva cosa el día de hoy? Ahora yo puedo ver tu pantalla, hermosa. ¿Ves? Entonces, vas a abrir una nueva pestaña en la parte superior derecha, donde está ese más. Eso, sí. eso, una nueva pestaña. Vas a. Tú ya estás en un cor... ya estás en Gmail, ¿cierto? Sí. sí. Estás en Google ya. Sí. Ah, bueno. Entonces, si ¿sí ves que en la parte superior, derecha, de... hay unos cuadritos chiquiticos. ¿Este? Sí. ¿Listo? ¿Sí ¿Ves que ahí dice calendario? Calendario, sí. Haz clic en el calendario. ¿Ese correo es de tu mamá? No. ¿De quién es ese correo? Es el... El mío. Por eso, entonces si tienes es? un correo electrónico. Si ves que sí si tienes un correo electrónico? Sí. ¿Ves? Bueno, entonces sí es. Listo. Entonces, esta herramienta es súper poderosa. Dale entendido. Listo. Esta herramienta es súper poderosa. Imagínate que hay una persona que yo admiro mucho. Es un, es un empresario muy, muy exitoso de la educación. Y resulta que este empresario se dio cuenta que en su empresa había un problema, él tenía un director. El director de su empresa se la pasaba atendiendo reuniones todo el día y le tocaba llevarse trabajo a la casa. Y él me dijo que la manera de resolucionar, eh, o sea, se tenía que llevar trabajo a la casa todo el tiempo. Y él me dijo que la manera en cómo resolvieron ese problema es haciendo lo que te voy a enseñar el día de hoy estructurando esto que vamos a estructurar el día de hoy, o sea, ni siquiera los adultos tienen esta práctica o sea, si tú aprendes lo que te voy a enseñar el día de hoy vas a estar por encima de cualquier adulto, ¿listo? vas a tener ¿Sí? un nivel superior en administración que cualquier adulto, ¿bueno? entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a estructurar nuestro horario desde que te levantas hasta que te acuestas. Todos los días. Vamos a empezar desde mañana. ¿Mañana qué vas a hacer? Mm, eh, no. no sabemos. Si ves que tienes 24 horas ya entra. tienes 24 horas libres. Entonces lo vamos a hacer desde el lunes. Haz clic en la flechita en la parte superior izquierda, al lado donde dice Jun. ¿no? Acá. Arribita, ah. arribita. Ahí, ahí hay una flechita como mirando, apuntando hacia la derecha. Ah, acá. Eso. Haz clic ahí y te pasa a la siguiente semana. Listo. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, ¿el lunes que vas? ¿A qué horas te levantas el lunes? En cinco y media. ¿Cinco y media de la mañana? Listo. Entonces, vamos a... Subir el cursor un poquito porque ahí está a las 10 de la mañana. Sube el cursor en la parte no, no. extrema derecha. Ese cursor, súbelo. Ese que aparece como grisecito, súbelo. suelo Súbelo, suelo. Arrástralo y lo subes. Eso, ya mira, ya llegó. Si ¿Sí ves, ahí ya estás sí. a las 3 de la mañana. Entonces te vas a parar el lunes 8 de julio. A las 5. Esa, ya entendiste. Ya entendiste. ¿Todos los días te paras a las 5 de la mañana? ¿Cinco y media? A las cinco y media, Entonces haz sí. clic ahí, ya te voy a explicar cómo la mueves. Haz clic ahí. ¿Y todos los días te paras a esa hora? Sí. Entonces, te levantas y ¿qué haces más o menos? Dime las actividades que haces en, de cinco y media a seis y media, más o menos. Mm. Voy, me baño. Listo, coloca ahí, bañarse, levantarse, bañarse. ¿Qué más? Las que alcanzan eh, ahora una eh, hora. Desayuno. Eso, coloca ahí. Entonces, me baño, me cambio de desayuno. Listo. Y después voy al colegio. Listo. Y me desplazo. ¿En una hora? O sea, a las seis y media llegas al colegio. Ah, uh, no. ¿A qué hora? Llego a las... Eh, salgo de la casa a las seis y cuarenta. Por eso. Entonces, si ¿sí ves que es de cinco y media a seis y media? Ah, bueno. Yo, esa fue la instrucción. ¿Listo? Entonces, pues más o menos te desayunas. Ahí, listo. Entonces, dale. Entonces, espérate un segundo. Dale Más opciones. Porque eso lo haces todos los días. Sí. Bueno, entonces dale más opciones. Listo. Entonces, ahí donde dice, ahí primero que todo, te va a cambiar 5 a.m., porque es 5 y 30. Escribe ahí 5 y 30. Ahí mira, ahí te aparece ya 5 y 30. Eso. Y Ay, sí, a 6 y 30, sí. 30 listo, ya. Entonces, sí. dice, no se repite, haz clic en no se repite, porque esto sí se repite. Todos los días laborales, de lunes a viernes. Los, los sábados a qué horas te levantas. Eh, Pero no te levantas a las 5 la y diez media. ¿Cierto? No. Bueno, Me levanto más o menos a las nueve o a las once. Por eso. O sea, por eso es que no te alcanza el tiempo, porque te levantas muy tarde. ¿Listo? Haz clic en todos los días de lunes a viernes. Listo. Listo. Entonces ya sabemos que esa primera hora vamos a hacer eso, que eso lo vamos a hacer todos los días, ta, ta, ta. Listo, dale a guardar. Mira, ya de ahí en adelante, ya tienes todos los días a qué hora te levantas, ¿cierto? Ya. De ahí, y haz clic en la flechita, haz clic en la flechita en la parte superior, porque eso es la delta de esta ahí. semana, sí, ahí. La siguiente semana, ¿qué aparece? Igual, y la siguiente, igual, así hasta. Toda la vida. ¿Listo? Bien. Sí. Entonces, devuélvete. Hasta esta semana. ¿Listo? Listo. listo Exacto, perfecto. Es el lunes de esta semana. Después de irte a... O sea, llegas al colegio y ¿qué haces? Eh, Esperar a los profesores o al profesor. Bueno, sí, digamos que estudiar. Que tú estudias desde las seis y media de la mañana hasta qué hora. Hasta las 12 No 12 y 20 Y después vuelvo por la tarde Bueno, listo Entonces coloca ahí De 6 y 30 A 12 y 30 Entonces haz clic en a las 6 y 30 Haz clic ahí a las 6 y 30 ¿Acá? Sí, ahí En el lunes El lunes para hacer lo mismo que hicimos con. No, no, no, porque el domingo no estudia. Ah Eso, preciosa El lunes, eso entonces... Estudiar. Eh, ¿Guardar? ¿O más opciones? Sí. Pero entonces la primera con mayúsculas. Siempre escríbeme bien como si estuviéramos haciendo un doctorado en escritura. Ya. Dime. Estudiar pero entonces dale más opciones porque ahí está de 6 y 30 a 7 y 30 y eso no es así listo, entonces coloca de 6 y 30 a 12 y 30 eso, ya entendiste y eso se repite o no se repite de lunes a viernes exacto no, de lunes a jueves ¿Por qué? Porque los viernes entro más temprano y salgo más tarde. Ah, bueno, entonces coloca... Haz clic ahí. Dale personalizar. Entonces, dale listo. viernes, ya, de lunes a jueves, ya está. Dale listo. No, repetir cada semana, sí. Entonces, listo. Un segundito más, lo ubico a ella aquí en la cabeza. Ok, ok. Un pequeño cambio. Que tal vez haya incómodo ahí con ese computador. Que le va a cambiar aquí la mesa. Ah, bueno. Yeah, todo, <risa> El mouse, gracias. Y listo. Listo, profesora tropical. Entonces... Pero espérate porque no sé... Bueno, listo, dale hasta... Dale, dale guardar a ver qué pasa. Quiero mirar una uh -huh. cosa porque creo que le colocamos solo una semana. Entonces, dale... Quiero que... Dale la flechita hacia adelante. A ver si la semana siguiente está. La siguiente. Sí, sí está. Uh -huh. si, no que, si no, Ya nos quedó bien ahí. En, de ahí en adelante. Listo, devuélvete. Entonces, haz el viernes. Entonces, el viernes a qué horas uh -huh. te levantas entonces... Ah, no. a, a las cinco y media igual pero a qué hora llegas al sí. colegio uh, ah. tú sí sabes, es, es, es a la 1 entro a las 6 eh, y 40 y salgo a la 1 y sí. 15 es pues casi lo mismo no muy parecido sí bueno. bueno. Eh, lo único es que en la tarde sí no estudia entonces dale a estudiar la primera con mayúscula <risa> recuerda que estamos escribiendo como si estuviéramos en el doctorado <risa> más en eh, más opciones claro preciosa más opciones <risa> seis y media sí De hasta ¿qué pasa? ¿ahí no te sale la opción? no la puedes modificar, seleccionas 1 y 30 y, y cámbiale el 30 ¿por qué lo quieres modificar? por 15 ¿eso? Dale. dale guardar ah sí, ah perdón, perdón, no, no no. dale, tú ya sabes uh, ca... no cada perdón. semana los viernes ¿sí? Sí, ya es lo mismo, sí, es igual. Sí, bien, listo. Guardar. Listo. A ver, vamos a ver si nos quedó. Dale, adelante, adelante. Perfecto, ¿Ves? listo. Ahora nos vamos a devolver. Ahora, a las 12 y 30, ¿qué hacemos? A las 12 y 30 sale eh, almorzar. ¿Y qué haces? A las eh, pues llego a las 12 y 40 a la casa a almorzar. O sea, te demoras 10 minutos, listo. Entonces vamos a decir que almorzar. Eh. ¿Y qué más haces después? Eh. Después ir al colegio otra vez. Bueno, listo. Entonces coloca ahí a almorzar que todos los días, todos los días de lunes a jueves, es a la misma hora. ¿De 12 y 30 a hasta qué hora? Hasta la uh, qué hora. No, ¿Sí salgo a las 12? no, no, no, no. ¿Ves? Se me corrió un poquito. ¿Pero reviso? Eso revisa, preciosa. Por... No. Ay, no. No, en... ¿Circulares creo. Entonces... A las... A las 12 y ¿Cómo decir? Sí. A las 12... ¿Sí? 12 y 20, y a las 12 y 30 llego a la casa. Aunque a veces me. No, sí, dejemos sí, las 12 y media. Sí, sí, pero entonces, ¿a qué hora vuelves a entrar al colegio? Eh, hasta la 1 y 55. O sea, hasta hay? las 2 y 5, pero tengo que entrar a la 1 y 55. Bueno, listo, entonces dejemos que. Eh, dejemos que, que. Dejemos que. Sales a las 12 y 30 a almorzar y llegas a las 2 al colegio. De 12 y 30 a 2. Entonces, ¿qué A morrar, a almorzar, sudado. Ahorita ah. la plancha. Ahorita la plancha. esa. Exacto. Más opciones. De lunes a jueves. Esto, lunes a personalizar. Mm, Listo. Mm, ¿Y ya? Eh, no. Eh, no, porque nos toca de lunes a jueves. Cada semana de lunes a jueves. Eso, a las dos. Uh, uh, dos, dos, Mira, pero. Guardar. Listo, ya a almorzar. Ahora el viernes, ¿el viernes a qué hora? Pues llegas a almorzar también, ¿cierto? Sí. ¿Y qué? Mm, ¿De qué horas a qué horas y... almuerzas? Ay, ese sí. Pues... más Ese sí me demoro mucho. ¿Por qué? Mm, no sé, pero siempre me demoro mucho. Pero, pero, pero ¿cuánto es mucho? ¿Una hora? ¿Cómo? Sí. Bueno, listo, ¿no? Coloca una hora. Es lo, lo, es lo mismo. Es menos de lo que te demoras ahí. O sea, de dos oh, pues. de una y treinta a dos y treinta es menos. Porque ahí te demoras casi dos horas y media. Listo, pero mira que te quedó ahí raro, pero bueno, listo, dejémoslo así, dejémoslo así. Listo, eh, y cuál lo puedes correr, ¿no? O sea, si cuando aparece la manita encima, si haces clic sostenido, lo puedes arrastrar para moverlo. Eso, no. ¿Ya? Listo, ya, perfecto. ¿Ves? Te puedes correr hacia arriba. Sí. Sí. Para que te quede perfecto. Eso, correlo, eso, correlo, correlo, correlo. No, no, no, cancelar, cancelar, porque todavía no está, cancelar. Listo. A ver, a, dale, otra vez, para que quede perfecto. Eso, ahí. Ahí, déjalo ahí. Dale, todos los eventos. Aceptar. Listo. Listo. Después de almorzar, ¿qué haces? Seguir estudiando, ¿cierto? ¿Hasta qué hora? Hasta las... Cuatro y diez. Okay. De dos a cuatro y diez. Y ahora y yeah. ya ay no. ¿Qué quedó, pasó, no que quedó a las dos y media bueno, córrelo, córrelo como te enseñé córrelo, no, ah. no, no, no, córrelo córrelo como te enseñé para que te lo modifique rápido Dale X, okay. dale X, entiendo, X, córrelo, eso, eso, eso, baja, ah, ah, baja, que quede perfecto, no, no, no, todavía no, porque no está bien, no está bien, no, no, no, todavía no, cancelar, córrelo, eso, eso, eso, ahí, ahí sí queda, <risa> ahí. todos los minutos, ya, listo, ¿ves? Y el, y el viernes, ¿qué haces después de almorzar? Ay, quedó a las 3 y 40. Ah, entonces, modifícalo, que también se puede, lo puedes bajar un poquito. Si, si te ubicas en la línea inferior, bueno, también se puede así. ¿A qué hora haces? ¿A, ¿A qué horas terminas? A las 4 y 10. Eso, entonces dale guardar todos los eventos. Eh, todos los Aceptar, exacto. Guardar. Sí. Ya, perfecto. ¿Y el viernes? Listo. El viernes después me pongo a ver televisión. Pues bueno, por eso es que no pudiste vender esta semana. Aunque bueno. ahorita estoy en vacaciones. Bueno, bueno, pero no pudiste vender esta semana por eso también. Listo. Entonces, ¿cuánto mm. le vamos a dedicar a ver televisión? Mmm... Una hora, listo, le damos televisión una hora, no hay ningún problema. Ver televisión. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Después, ¿qué haces? Oye, ¿Y los demás días qué haces? De, ¿De lunes a jueves qué haces después de que estudias? Eh, tomar las 11. Bueno, vamos a tomar 11. O sea, apenas llegas, tomas unas 11. Listo. Coloca ahí tomar 11. ¿Cuánto te demoras en la tomada de 11? Media hora. Listo. Coloca ahí tomar 11. Y ahí de. Mm. Mm. Mm. Yeah. Mm. Mm. Dale, dale, dale. listo un momento por favor eso igual lo puedes hacer con la fleco de arrastrándolo no sí listo ahora sí pero mira te quedó ahí ah está pensando Uh, no, eh, es que lo dejé un poquito más, por lo que me demora, me demora 10 minutos del colegio aquí. A la ah, casa. bueno, listo, no, no hay lío, no hay lío. No hay lío. Listo. Entonces, <ríe> ya tomaste las 11. ¿Qué más haces después de tomar 11? Tareas. Bueno, listo. Mucho ¿Cuánto estudios. tiempo le dedicamos a las tareas? Por ahí hasta las 8. Uf. ocho horas así cuatro, uf. tres horas haciendo tareas, bueno, listo coloca ahí, hacer tareas sí, es que a veces deja muchas bueno, listo, hacer tareas coloquemos eso, hacer tareas mm -hmm. Mm -hmm.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 pero queda torcido. No. no. Queda torcido. No, no, no, no, no, no, Eso, tienes que correr un poquitico, córrelo un poquitico así con el este, pero un poquitico, tienes que ser muy precisa. Tienes ah, que... es que quedó la las 5 y 15. Por eso, entonces lo que hay que hacer es ubícate eh, cuando aparezca la crucecita ubícate ah no, mira, ahí esa, esa, esa eso que haces ahí, esas dos flechitas bueno, eso también, entonces lo puedes correr un poquito hacia abajo, tienes que ser muy precisa con el dedito, listo, baja, baja el cursor baja, baja, baja, eso sube, eso, ahí, eso, uy, pasito eso, ahí, arribita, arribita, arribita arribita, arribita eso, ahí ya ¿sí? sí, dale, déjalo ahí no, quedó un poquito desmontado. Bueno, no importa. Sí, por 5 minutos. ¿no? Es que cabrón 5 A 15. Tengo cinco un problema. 5 de 20. Eso, 5 de 20. No, no, no. Oh, ya. ¡Eh! No, no, no, no. Mentiras. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ya yeah. Listo, después de hacer tareas, ¿qué haces? Comer. Bueno, coloca ahí. Pero a las nueve. Por eso, entonces te está quedando una hora. 40 minutos, ¿qué hacen esos 40 minutos? Nada. Bueno. Ahí podrías uh, haber hecho las llamadas. Uh, uh, Dedícale entonces un tiempo para tu negocio, pero no quiero que lo hagas ahí. Bueno, listo. Dedícale una hora. Va Vamos a meter entonces ahí el horario de libertarios antes de comer. Después de comer, ¿qué haces? Dormir. Bueno, ahí ya te duermes. Entonces no. entonces, ahí es el espacio perfecto. Vamos a dedicarle 40 minutos. Diarios a libertarios. ¿Listo? Entonces, ahí sí. vamos a colocar una hora para planear. Perdón, perdón, una hora para pensar. Ahí, coloca ahí. Hora, libertarios, pensar. Sí. Y de ahí hasta hay más opciones. Sí, hasta la nueve. De ocho. Sí, hasta las nueve. Todos los días. De lunes a viernes. Sí. Sí. Claro. Sí. ¿Y ahora guardar? Sí. ¿Listo? Bien. Listo. Ahora. Eh... No, no, no, no, no, perdón, perdón, perdón. No. No porque todos los días no hacemos. Tenemos una hora de libertarios, pero cada día es distinta. O sea, los lunes vamos a pensar. ¿Listo? Ya te voy a explicar qué es pensar. ¿Listo? Entonces, eh, eh, no, solamente déjalo todos los lunes. Modifícalo y déjalo todos los lunes. Ah, bueno. Eh. Ya. Pero quedó las nueve. <risas> Listo. Ahora. Listo. En el ¿Qué vas a hacer en la hora de pensar? Te vas a aislar de todo el mundo, te vas a ir a tu cuarto y vas a colocar en un listado los problemas que tiene tu negocio. Sin ruido, sin televisión, sin nada, sin distracciones. Con un cuaderno y un esfero que diga problemas de mi negocio. Y empiezo a escribir, no tengo tiempo para vender, en el colegio no me dejan, ta, ta, ta. todos los problemas que tienes y las posibles soluciones. Entonces, como no me dejan vender, lo que voy a hacer es tal cosa, o voy a vender en los descansos porque no tengo tiempo, o lo que sea, pero vas a colocar todos los problemas y las posibles soluciones que puedes desarrollar a esos problemas. ¿Listo? Listo. ¿Qué es lo que haces en tu hora de pensar? Eh, eh, los problemas del negocio y sí. las posibles soluciones. Eso, en eso piensas en tu hora de pensar. ¿Listo? listo al siguiente día vas a tener tu hora de planear, Entonces, libertarios, planear. Um, um, um, um, um, y veinte. Listo. Listo. Bien. Ahora. ¿Y lo pusiste todos los martes, cierto? Sí. Listo. No, espera Espérate, listo. Eso, eso, revisa, eso, acostúmbrate a revisarla en los procesos. Sí, está perfecto. Listo. Luego, el siguiente día vamos a hacer, entonces, ¿qué haces en tu hora de pensar? Entonces, en tu hora de, de planear, tú dices, bueno, listo, yo pensé en una solución para poder vender en mi colegio. Y es como no me dejan vender en el colegio, me inventé una idea. Y la idea es que voy a crear mi tienda virtual en Instagram. Voy a crear un Instagram, le voy a colocar las fotos de mis manillas. Y como no puedo llevar las manillas al colegio, las vendo a través de mi Instagram. Les muestro el, eh, mis manillas a través de mi teléfono celular, una tablet o alguna cosa, miro a ver qué me invento o lo imprimo en una de en una esta tengo un librito, y le digo a los niños, bueno, listo, mire, estas son las medidas que yo tengo, eh, si quiere, se la, me da la plata, yo se la traigo mañana y se la entrego antes de entrar al colegio, porque dentro del colegio no podemos vender. Eso es lo que hace. entonces Ah, para como esa fue la idea que me inventé en mi hora de pensar... Necesito planear qué día de la semana voy a hacer el Instagram. ¿Qué día de la semana voy a imprimir el portafolio de mis manillas o el folletico, lo que sea? ¿Qué día de la semana? Eso es lo que haces en tu hora de planear. Coges todas las ideas uh -huh. que te inventaste en tu hora de pensar y las metes en tu horario para que haya un espacio dentro de tu horario. Para que se conviertan en realidad, para que no solamente sean ideas. Bueno. Listo. Entonces te voy a sintetizar qué significa tu hora de planear. Coges las ideas que creaste en tu hora de pensar y las metes en un horario de tu semana, en una hora de tu horario de tu semana. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace en tu hora de planear? Eh... Eh, que con todas las ideas que me mente en la hora de pensar sí. eh, las meto en un horario del día de la semana Exacto. y las convierto en realidad. Exacto, muy bien, muy inteligente, preciosa, muy inteligente. Listo, el miércoles. Una hora para escuchar audios. ¿Sí? Por <tose> Listo. ¿Qué hacemos en la hora de escuchar audios? Resulta que cuando tu mamá compró el programa, compró cuatro libros, cuatro audios y estas mentorías que nosotros estamos desarrollando. En esa hora de escuchar audios, ¿qué quiero que hagas? Hay, hay unos audios como de 40 minutos. No quiero que te escuches todo el audio de chorro. No quiero que te escuches el audio de chorro. No quiero que hagas eso. Quiero que cojas un cuaderno y empieces a escuchar el audio. Y la frase que más te impacte, la que más te guste, que tú digas, uy, qué frase tan chévere, la notas toda completa. ¿Sí? Pausas y la notas. La notas, la notas. Vas escribiendo la frase. ¿Sí? Por ejemplo. El éxito lo vas a encontrar en los instantes más altos y solamente lo vas a poder alcanzar cuando te puedas parar en los libros que te van a convertir en mejor persona. Uy, tú, uy esa, esa frase está chévere. Chan, la voy a escribir. Y después de que la escribas, te la aprendes. El éxito, el éxito lo vas a encontrar, el éxito lo vas a encontrar, el éxito lo vas a encontrar en los estantes más altos. El éxito lo vas a poder encontrar en los estantes más altos y solamente el éxito lo vas a poder encontrar en los estantes más altos y solamente lo vas a poder alcanzar cuando el éxito lo vas a encontrar en los estantes... Bla, bla bla bla O sea, vas a coger pedacito por pedacito y te vas a aprender pedacito por pedacito hasta que te aprendas toda la frase. O sea, en esa hora te puedes aprender una frase, dos frases, tres frases, cinco frases, veinte frases. Porque yo necesito que tú hables distinto. Porque cuando tú hablas distinto, los adultos te empiezan a ver distinta. Y te empiezan a comprar más. Que tú te entrenes en aprenderte esas frases, te va a volver una super niña. ¿Sabías eso? No. Bueno. ¿Por qué? Porque los adultos van a decir, ¡Uy, esta niña de dónde sacó tanta sabiduría! Ellos no saben que nosotros escuchamos audios. Y ellos tampoco escuchan audios. Y lo que nosotros estamos haciendo es repetir las mentes más brillantes del mundo. Las más exitosas. Por eso la gente va a decir, ¡Uy, esta niña es brillante! Porque estamos hablando como las personas brillantes del mundo. ¿Ves, hermosa? Sí. Entonces van a decir, ¡Uy, esa niña cómo es inteligente! ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que hacemos en nuestro escuchar en, en nuestra hora de audios. No es que se escuchen todos los audios recorridos, sino vamos a escucharlos como si fuéramos una vaca. vaca. ¿Sí? ¿Tú sabes cuántos estómagos tiene una vaca? Cinco. Cuatro, cuatro. ¿Cinco? Sí. ¿Cómo, son los, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? ¿Cómo así que cinco? He entendido que eran cuatro nomás. A mí me dicen que son cinco. ¿Cuántos Cuatro. La vaca tiene un solo estómago y en cuatro cavidades. Pues tiene un solo estómago, pero tiene digamos cuatro cuatro estómagos entonces, se llama el rumen el retículo, el homazo y el abomazo cuatro ¿quién dijo que es cinco? mi mamá están un poquito no, son cuatro ¿listo? bien, entonces ¿eh? ¿Cómo? ¿qué significa eso? la vaca coge y se come el pedacito de pasto lo pasa por un estómago lo devuelve, lo vuelve y no mastica lo pasa por otro estómago, lo devuelve lo pasa por otro estómago, lo devuelve, y lo pasa por otro estómago y lo devuelve. Lo mismo tenemos que hacer con los audios. Mm. Escuchamos la frase, la escribimos, luego no la aprendemos, luego escribimos otra frase, no la aprendemos y así. ¿Listo? Eso. Eso es. Eso es nuestra... ¿Por qué? Porque esos audios nos van a permitir tener mejor... Mejores habilidades de comunicación, mejor repertorio. Y nos van a hacer ver ante los demás como, ¡wow! Esta niña cómo habla de chévere, ¿listo? Bien. Ahora, una hora el jueves de leer los libros de libertarios. No puedes leer cualquier cosa. tiene que ser los libros que yo te mande. Que tu mamá ya tiene, creo que cuatro libros, que no hemos empezado a leer, ¿listo? Pues, leer libros de libertarios. Listo, ¿qué vas a hacer en, ese, en esa hora? ¿Qué crees que vas a hacer? Leer, pero ¿y cómo tienes que leer? No lo sé. Como una vaca, ¿listo? O sea, Listo. vas leyendo, vas leyendo y dices, uy, esta frase está demasiado chévere, me la voy a aprender. ¿Sí? Esta frase me inspira. Igual, entonces tienes en tu cuadernito de libertarios, tienes las frases, los audios que ya te has aprendido. No quiero que te, que te leas todo el libro de una, no. Quiero que cojas una frase y la machaques y la machaques y sí. le digas un día a tu mamá, oye, en la comida, por ejemplo, le puedes decir, madre, ¿sabes qué aprendí el día de hoy? Aprendí no. esta frase, ¿a ti cómo te parece? Y que discutas con la gente. Profe, ayer entendí qué tal cosa. Y empieces a decirle a la gente lo que, lo que tú aprendiste en esas, en esas horas de leer. Y discutas con la gente y hables con la gente sobre eso que escuchas en los audios y que lees. Para que lo puedas ejercitar, porque si no lo hablas, baila, se te va a olvidar. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora, una hora para pensar, una hora para planear, una hora para escuchar audios, una hora para leer. Una hora para vibrar. Ah, no, perdón. ¿Cómo es que leemos en nuestra hora de leer? Como le una hora. ¿Cómo es? Como una vaca. Como una vaca. ¿Y cómo, qué significa leer como una vaca? Eh, eh, hablamos con la gente lo que aprendimos. Sí. Y... Eh, no... Eh, nos pasamos con una frase eh, aprendiéndola y, y ya exacto la escribimos en el cuadernito de libertarios igual que mm -hmm. los audios no la aprendemos y empezamos a charlar con la gente listo ahora vamos a hacer una hora de vibrar una hora para vibrar ¿Tú? Bien. listo listo, bien una hora para vibrar la hora de vibrar lo que hacemos es eh, uh -huh. imaginarnos imaginarnos nuestros sueños Quiero que cojas tu mapa de sueños y que eh, uh -huh. empieces a imaginarte que ya existe ese sueño que empieces a envidiarte a pelicularte so a soñar sí que cojas tu carterera de mapa de sueños y eh, empieces a decir cómo sería cómo me sentiría yo si estuviera en tal sitio si hiciera tal cosa que empieces a soñar quiero que le dediques tiempo a tus sueños y a imaginarte tus sueños porque recuerda que la realidad se crea dos veces primero en el mundo de las ideas Ajá. y luego en el mundo de lo concreto por eso tengo que, quiero que aprendas a crear la realidad. Que, a ti, que te imagines esa realidad. Sí, eso es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Que aprendes a crear la realidad con tu imaginación. ¿Listo? Eso es demasiado poderoso y quiero que lo aprendas a hacer. Listo, solamente nos hace falta una hora. que es la hora de nuestro negocio? ¿Cuándo le vamos a dedicar una hora a nuestro negocio? sábado. Bueno. ¿Qué día la, qué, a qué hora le dedicamos a nuestro negocio, a vender, a hacer llamadas, a ofrecer? A las nueve. Ok, colócalo. <ríe> Uy, dale, dale. dame un segundo. Okay. Dame. Okay, okay. Hola Diego, ¿cómo estás? Estoy en este momento en sesión. Dame dos minuticos, si quieres, y si quieres te invito a estar a ser parte del cierre de la sesión con esta niña hermosa que tenemos, que nos está viendo desde Utama. Y ya ah. empezamos. ¿Listo? Ah, dos minutos. Ok, ok, hacer. vale. ¿Listo? Bueno, Paulita, ¿qué aprendiste el día de hoy? Cuéntame, ¿qué aprendiste ¿Sí? el día de hoy? Que debo planear ¿Eh, lo que voy a hacer para aprovechar mejor el tiempo. sí y espero no decir que no tuve tiempo ok, o sea no, no, no nos puede volver a pasar que, que digas no, es que no pude vender porque no tuve tiempo, listo, eso no va a volver a pasar listo, ¿qué más aprendiste el día de hoy? eh, ¿qué? eh. hola <risa> eh. Eh, la planeación, eh, lo de la planeación y... ¿Qué es lo de la planeación? Um, esto, Destinar eh, el tiempo para cada cosa. Sí, exacto. Destinar una hora para pensar, una hora para planear, una hora para tu negocio, una hora para leer, una hora para vibrar y una hora para pensar seis horas son las del horario de libertarios, seis horas seis horas o sea, ¿qué más aprendiste el día de hoy? Um, en la autoadministración exacto, autoadministrarse es demasiado importante es demasiado importante si no te sabes autoadministrar, nunca vas a administrar una empresa y por eso hacemos este horario ¿Qué más aprendiste el día de hoy, preciosa? ¿Cómo? Que uno debe repasar lo que aprende eh, y eh, hablarlo con otras personas para Exacto. que ellos también aprendan. Exacto, porque si ejercitas vas a aprender tú también. Cuando le enseñas a alguien lo que tú aprendes, también ejercitas. ¿Qué más aprendiste el día de hoy? No, aprendiste a compartir pantalla. Tú no sabías compartir pantalla. Aprendiste una herramienta eh, que no usabas, que era Google Calendar. ¿Listo? Esas dos cosas aprendimos el día de hoy. Bueno, preciosa, quiero que termines tu horario, lo que te hace falta del viernes, del sábado y del domingo. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Y nos vemos dentro de ocho días y recuerda, ¿el futuro es? Libertarios. Bueno, preciosa, cuídate mucho, chao.